Juan Felipe es un hombre de 35 años de escolaridad bachiller que vive con su familia, la cual está compuesta por su padre, madre y una hermana. Además, tiene un gato como mascota. Su madre es ama de casa, su hermana es docente en un pueblo del departamento de Antioquia y su padre es comerciante y es quien provee la manutención del hogar y tiene afiliados a todos los integrantes de la familia como beneficiarios a la salud. La familia, Cuenta con todos los servicios básicos en el hogar, agua, luz, gas, teléfono e internet. Juan Felipe vive en una casa de dos pisos. Su cuarto está ubicado en el segundo piso, por lo que debe subir escaleras para poder llegar hasta su habitación. Juan Felipe realiza marcha independiente asistida con bastón canadiense y un caminador con ruedas. En la actualidad, Juan Felipe no labora debido a su discapacidad. Una hemiplejía izquierda, es decir, que ese lado del cuerpo tiene una parálisis. Sus pasatiempos se limitan a compartir con su familia y su gato, sin más relaciones sociales.